Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este curso de introducción Scratch en este día de hoy trabajaremos con los bloques de presionar tecla, movimiento, efecto, agrandar y achicar eh, para que nuestro gato pueda cambiar de color al apretar una tecla es necesario ir a la pestaña eventos, tomar el bloque al presionar tecla llevarlo al área de trabajo, lo podemos configurar con cualquier letra en este caso vamos a tomar la C Vamos después al bloque apariencia Buscamos cam eh, cambiar efecto color Lo encastramos Probamos nuestro código con la letra C Si cambia de color Y vemos que nuestro gatito cambia de color Muy bien, ahora vamos a para poder agrandar el gato y achicar el gato Vamos nuevamente al bloque eventos Presionar tecla eh, configuramos que con la tecla arriba nuestro gatito quede más grande Vamos al bloque apariencia Buscamos el bloque que dice cambiar tamaño por 10 Lo encastramos Vamos al bloque eventos Presionar tecla Elegimos la flecha hacia abajo Vamos al bloque apariencia Cambiar tamaño por 10 Lo encastramos Pero para que por defecto viene 10 pero para que nuestro gato se pueda achicar necesario poner menos 10 que es el número negativo muy bien ahora probamos si nuestro gato queda pequeño y vuelve a, achicar, a quedar pequeño muy bien vamos con la flecha hacia arriba y nuestro gato crece podemos seguir intercalando el cambio de color y achicando a nuestro gato o también podemos ir agrandando y cambiando de color muy bien, ya hemos visto cómo cambiar de color con el bloque cambio efecto presionamos la tecla C vemos que nuestro gato puede crecer con la flecha hacia arriba, puede decrecer con la flecha hacia abajo, cambiando el valor a un número negativo, también podemos hacer otras cosas interesantes como nuestro gato puede decir hola por dos segundos lo encastramos aquí, cada vez que pulsamos la letra C, cambia de color y dice hola, nuevamente y dice hola también podemos hacer que nuestro gato se pueda mostrarse. Por ejemplo, lo encastramos en el y OK con la flecha hacia arriba. Mostrar y esconder con la flecha hacia abajo. Y si apretamos una vez la flecha hacia abajo, el gato se esconde y se achica. Volvemos a apretar para que se note que hay un cambio en el tamaño. Y ahora si presionamos la flecha hacia arriba, va a crecer 10 puntos y va a aparecer en el escritorio en la se está viendo y ahora yo voy a esconder el gatito con la flecha hacia abajo dos o tres veces después con la flecha hacia arriba lo vamos a mostrar muy bien a modo de un pequeño repaso antes de terminar con este video pudimos ver que configurar al presionar la tecla C podemos hacer que nuestro gato cambie de color ¿lo están viendo si le encastramos el bloque decir hola por dos segundos al apretar letra C el cambia de color y dice hola pudimos ver que al presionar la flecha arriba puede crecer pudimos ver que al presionar la flecha abajo pudimos hacer lo que quede más pequeño con el bloque cambiar tamaño por 10 para hacerlo crecer y menos 10 para hacerlo más pequeño también podemos esconder nuestro gatito al apretar en este caso por ejemplo la tecla abajo la que más chico y más escondido. Y si le agregamos al bloque mostrar a la flechita arriba, él va a crecer 10 y se va a mostrar. Si hacemos flecha abajo, se va a esconder. Muy bien, por este video es todo. Nos estaremos viendo en el próximo video con más de Scratch.